It's wonderful to see that this, this notion of wisdom seems like a cross-culture across all traditions, in some sense. And it's good to know that wisdom does not conflict with any other traditions. Y es bueno saber que la sabiduría no está conflictuada con ninguna otra tradición. La sabiduría es una sola. Mi sabiduría, la tuya, la de él, la nuestra. Pero el dolor ese no es la sabiduría. El dolor ese es mío. So simple Self-realization, self-awareness. Una manera simple de decir o definir okay. la sabiduría es la autorrealización, la autoconciencia despierta. Knowing yourself. El conocerte a ti mismo. That's it. Y ya. Right? Eso es. But what does that mean? And how seriously you are interested, curious, dedicated. To understand, it's a different story. So, so, what does this mean, knowing yourself? I mean, I have been sharing so many of my reflections. I even, I even feel a little bit tired of maybe thinking, maybe people are thinking, maybe he's talking about the same thing, so many different ways. Yes, I am. <laughs> ¿Qué significa esto de conocerte a ti mismo? Quizá la gente ya se está cansando y diga, porque mira que lo he compartido con mis reflexiones diarias, mis reflexiones cotidianas que publico, y dice la gente, mira, ¿qué hace? Está diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pues sí, eso es lo que estoy haciendo. And not there is so many y claramente no porque haya muchas sabidurías, pero so hay many diferentes dolores pero porque hay muchos dolores distintos Every Oh, Cada vez que esa sabiduría se ancla en un dolor específico, tú como que te despiertas y dices, ¿a poco es verdad eso? So the wisdom is the same. La sabiduría es la misma. Lo interesante es que cada ser humano, cada ser sintiente, probablemente, estamos todos en el mismo trayecto, en el mismo viaje. Estamos buscándonos a nosotros mismos. It's interesting, right? Es interesante, ¿right? Todos los grupos de edades are for se están buscando a uno mismo. But the label is put on Pero la etiqueta se le pone a los adolescentes. Are for their los adolescentes están luchando por hallar su identidad. Como si ellos no la hubiesen encontrado y el resto de la gente sí. Eso no es verdad. They are more Quizá ellos son más agresivos. Of their Están en el inicio de su búsqueda. So much more Tienen mucha más energía. So much more confusion. Mucha más confusión. Muchos más cambios en su cuerpo, en su mente, en sus emociones, en todo. Cuando parece que estamos cansados de y still look. Cuando nosotros nos hacemos mayores, parece que estamos cansados de buscar, pero aún así buscamos. Pensamos que muchas veces lo encontramos y luego nos dimos cuenta que ninguna de esas cosas era la correcta. Y la misma persona que está buscando, que encontró muchas veces, que nunca pensó que esa era la correcta, y sigue buscando en la misma manera, en los mismos lugares, en la misma historia, sin fin y la misma persona que buscó y creyó encontrar y luego se dio cuenta que no sigue busque y busque en los mismos lugares, en las mismas historias sin fin. Creo que tenemos in this journey. tenemos que volvernos más serios en este trayecto. So, what is the ¿Qué es la sabiduría? So one I think it's, it's, it's, a, it's a journey of being very brave. Uno, you have to be brave in order to search for this. And the braveness is, has something to do with, first, that able to identify that everything that you thought it's you, it's not you, y la valentía tiene que ver con ser capaz de identificar que eso que buscaste y encontraste y creíste que eras tú no eres tú entonces tienes que dejar de estar buscando en los mismos lugares porque si estás interesado en conocerte mm. a ti mismo tienes que iniciar en algún lugar es la forma de dar comienzo We have to be tienes que desapegarte de esa identidad con la cual de, te identificas y crees que es quien tú eres ese desapego tiene que ser progresivo de una manera saludable conforme tu fortaleza te lo va permitiendo Because There's so many different ways you can find it. Porque hay muchas formas distintas en que lo puedes encontrar. It's, it's like this, Por ejemplo, si miras en tu vida, todos buscan la felicidad, ¿verdad? ¿Te das cuenta? It's a simple, simple, simple es una observación. simple. Have you noticed that every single person that you know, ¿Te has dado cuenta que toda la gente que conoces, y en particular los que conoces de manera cercana, todos están buscando la felicidad? Yes. Sí. ¿Sí? ¿Y te has dado cuenta que la felicidad de cada quien la está etiquetando en distintas partes? Have you noticed that? Has notado? Some people... I don't know. It's the alcohol. Para algunos es el alcohol. It's a drug. Sweet. Lo dulce. Whatever. You, if you look at yourself, you are, your happiness, you have a label on something. And te miras, if, when, once you have labeled your happiness on something, it's hard to get rid of that. You cannot get rid of that. How you can get rid of happiness? You have identified something as a happiness. And every time you seek for happiness, you have to go for it. Y cada vez que buscas la felicidad, tienes que ir por eso. And when it extreme, very right? Y cuando se vuelve extremo y muy poco saludable, se llama adicción. I mean, like like Hablo de algo extremo como eh, alcohol, drogas, pero aún el trabajo. So Esto tiene algo que ver con la identificación. Esto entonces tiene algo que ver con identificación. Then you have to say something like it's like a habit also. Tienes you know. que decir que también es un hábito. I, I notice myself, you know. Yo me doy cuenta en I mí. I go mismo. I love to hang out in the cafes. Me encanta andar en los cafés. To work in, in the, and and uh, then every time I go to the cafe I order a coffee. Y ahí me pongo a trabajar, pero cada vez que voy ordeno un café. But I know I really don't need coffee. Pero yo sé que en verdad no necesito un café. Even now even I know I don't want a coffee only maybe one cup in the morning that's it. Aún ahora sé que no quiero ya tomar café. But Eso it's kind of somewhere taza. between lack of awareness you're in a cafe okay what do you want okay coffee <laughs> coffee Pero como que no. está uno en no, un No no I'm thinking. It's the habit bad habit? Está uno en un estado de semi inconsciencia y no piensa, ah, estoy en el café, ¿qué quiere? Ah, pues sí, un café. I have a choice to order something else. Tengo la opción than de ordenar algo distinto de un café. Pero I've identified that place as a coffee place, so that identification is kind of subconsciously impacting me. Say, coffee, ¿qué quieres? Coffee. Pero identifico ese sitio como un café y entonces subconscientemente me impacta. Y me preguntan, ¿qué quiere usted tomar? Pues un café. So, then you have to change that habit. Entonces uno tiene que cambiar el hábito. So, no, I, this, this, I have a choice, so give me a water. Decir, of course, the, the, the coffee place, they wanted to make some water, money, so you wanted to buy more expensive water, whatever <laughs> that is. Y entonces le dicen, no, no, no, gracias, tráigame agua, pero como la cafetería quiere ganar dinero. Quieren ganar dinero, te venden una botella de agua bien cara. No le dices, deme agua de la llave, pues no. Ahí puedes ver que hay un tema de identificación. So if you look at si miramos en nosotros mismos... So, this is where I want every, everybody to look. What is the, what, once again, what does this mean to, to say, knowing yourself? Quiero que mires qué significa el decir, conocerte a ti mismo. So, I've been giving one example. I think I probably might have given last time here also. It's the example of um, A diaper. He estado dando okay. un ejemplo, quizá aquí también lo di, es el ejemplo de los pañales. Baby. So, question is, are you baby? El If I ask es, you a question, are you Baby. Eres bebé si yo te pregunto. Eres tú un bebé. Baby here. A be. ver, hay algún no bebé. No baby. So, but even there's a baby will not say I'm baby here. <laughs> I'm the only one, special one. And a baby will not say that also, right? Ahora, That's a wonderful thing about baby. Si hubiera un bebé aquí, pues el bebito no iba a levantar la mano. ¡Ey, yo soy el bebé, soy el único, soy especial. Pues no. So, there's no one is baby here, right? Nadie es bebé aquí, ¿verdad? So you are free from baby diaper. Así que tú ya te de usar right? de bebé. Or do you still keep your old baby diaper with you for some sentimental <laughs> memories or something? <laughs> <laughs> guardando contigo el pañal de cuando eras bebé por motivos sentimentales? No. no. So no doubt in diapers anymore. Ya no hay So maybe pañales. one day we get old, we get, become like 85, hopefully 85, 90 years old. You might need a diaper also. Y bueno, esperemos que un día lleguemos a los 85, 90 años de edad y quizá requiremos de un pañal también. Right? So are you that old ¿Eres tú ese anciano? No. Right? no, No, verdad. So you can clearly say you are not that baby. Claramente puedes decir tú no eres ese bebé. También puedes decir claramente, no eres ese anciano. Y en medio, pues, quedan muchos. No te preocupes, aplica la misma regla. Pero, ¿cómo puedes decir que tú eres lo que piensas que tú eres ahora? How you can say that? ¿Cómo puedes decirlo? Why, why you will be interested in that? Because the current identity that you have is the sources of your suffering. You are not physically carrying baby diaper, but you are carrying a lot of emotion of the, those babies until now, wounds es traumas. Físicamente no traes cargando tu pañal de bebé, pero emocionalmente sí si traes cargando muchas heridas y traumas. So this is right now, this is not you. Así que quien sea que, que mires que eres ahorita, ese no eres tú. So, first, I think the key is just to contemplate on that a little bit. This very serious, every moment, I don't know, whatever it is, you're very serious about something. So you said, I am very serious about this. I am I I I I. Who is this I? Seems very serious. Like this is not Lally. the baby. This is not that old man. But there's some something here. This definitely, when I become have an old old man diaper, I look back. Oh my God, that was not me. Why I have a lot of problems with that? You know, you you look at that way. Well. La clave está en que cuando estás mirándote ahorita, te mires a ti mismo, ¿quién tú eres? Mírate con atención y digas, a ver, a ver, a ver, esta persona tan seria o tan preocupada y seria con este tema, ¿soy realmente yo? ¿Yo? ¿Yo? ¿Yo? ¿Quién soy yo? Y es bueno, quizá cuando tengas 90 años, vas a mirar atrás y decir, mira, qué preocupado estaba entonces, y ni era yo. So you have to each time you have to be aware of that conscious of that so in process i think uh, you, what you have to do is this idea of saying goodbye to the past okay en goodbye to that baby and all the diapers that baby has used despedirte right. de ese bebé y todos los pañales que usó. Do you, do you to about those now? ¿Quieres sufrir ahora por esos pañales? Do you want to suffer other stories about your past now? Maybe we, Maybe we do, right? Dapper? I I don't know, but the other stories, yes, there are some stories I'm I'm holding on it. So you have to say goodbye to you have to say all the story goodbye equally as you say goodbye to those diapers. Quizá no quieras sufrir por los pañales, pero ¿qué tal las historias? ¿Te puedes deshacer y despedir de todas ellas? Quizá no puedas. Tienes que darte cuenta de eso y hacerlo al igual que con los pañales, estar dispuesto a despedirte y decirle adiós a las historias del pasado. more special than the story of diapers. No importa qué tan importante creas que son esas historias ahora, la verdad es que no son nada más importante que los pañales. Así que dite a ti mismo. Sí puedo, sí puedo despedirme y decirle adiós a los pañales y a todos los temas alrededor de los pañales. Puedo despedirme entonces de todas las otras historias también. Right? Imagine if you keep keep saving each of these diapers in one room. Imagina que te pusieras a guardar cada uno de estos pañales en una habitación. So, if you saving each of those stories in your heart, imagine same thing. Imagina estás guardando cada una de esas historias en tu corazón. Es lo mismo. Too much. Es demasiado. So, you have to have this clear goodbye. Okay? Goodbye. Tienes que tener este pasado limpio y despejado. Adiós. normal. Y está bien sentir que tienes que despedirte de alguna de las historias, es normal. But not give a word to yourself by able to hold on it until now. Pero no te des trabajo a ti mismo queriendo sostener todo eso hasta ahora. Or you get a gold medal because you you holded that story for 45 years? No. te van a dar una medalla de oro porque sostuviste esa historia durante 45 años? Would you give a gold medal to able to hold all those diapers? No. Te van a dar una medalla de oro so, porque guardaste todos esos pañales? No. So goodbye. Así que adiós. It also means to have a peace. peace. Eso también significa tener paz. Just look back in the past. Mira atrás en el pasado. That was not me. Ese no era yo. That's not me. No soy I'm yo. I'm interested to know myself. That's not me. A mí me interesa conocerme a mí mismo, ese no soy yo. That's some experience that I have. Esa es una experiencia que yo tuve. I don't want to be that serious to hold on it. Pero no quiero estar tan serio para aferrarme a eso. So, goodbye. Así que, adiós. I'm so happy that I can say goodbye. I'm allowed to say goodbye. I'm able to say goodbye. And I'm able to have peace to my past. Estoy tan feliz que puedo decir adiós y puedo estar en paz con mi pasado. So, that's not you, right? So, is it clear? Así que ese no eres tú, ¿verdad? Está claro. So, what is here, this moment, Entonces, lo que está aquí en este momento moment, o en cada momento dado, all the gifts are in this present moment. todos los dones están en este momento presente. You're alive, estás vivo. You're breathing, estás respirando. Estás viendo, estás escuchando. Puedes ver y oír. A friend of mine asked, How are you? He said, Good enough, I'm above the ground. <laughs> Depressing way of saying good. good. <laughs> Le pregunté a un amigo mío, ¿Cómo estás? Y dijo, Mira, estoy suficientemente bien porque estoy encima de la tierra. Oh. No estoy bajo tierra, estoy encima. So, this ability to embrace Life fully in the present moment. Mm. Because if you are able to be in this present moment, then you have some access to that wisdom. Si estar en este momento, a esa Remember, like in the teachings, it says, "Don't follow the past. Don't chase the future. Don't change the present." Then point ¿Te acuerdas que la enseñanza dice, no sigas el pasado, no persigas el futuro, no cambies el presente. Si tú eres capaz de permanecer ahí por suficiente tiempo, ya llegaste.